Cycling with Cleaner es un proyecto de Ciencia Ciudadana de Conbici. Valencia en Bici, Ecologista participó en la tercera Bike Parade organizada el pasado 15 de mayo de 2022 por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Durante el recorrido se midieron los niveles de partículas finas en suspensión, contaminantes atmosféricos dañinos para la salud. Para ello, instalamos en una bicicleta un medidor móvil Erwin 3, Mediante estos itinerarios que realizamos durante todo el 2022 por la ciudad, elaboramos mapas de calidad del aire en tiempo real, disponibles en la aplicación Habitat Maps. Mientras pedaleamos, Conbici está midiendo la calidad del aire que respiramos en 14 ciudades españolas. Más información con bici.org. Cycling with Clean Air con bici.org.